Hola, buenas, os vengo aquí a proponer otro nuevo juego. Para este juego necesito una serie de cartas. Por ejemplo, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja y negra. Si yo cojo las cartas y las bajo abajo, negra, roja, negra, roja, y cojo negra, roja, negra y roja, mirad lo que ocurre automáticamente: los colores se vuelven a juntar. ¿Lo veis? Negra, negra, negra y negra. Y me diréis, si aquí están las negras, aquí estarán las rojas. Pues no, se me han convertido en cuatro damas. Espero que os haya gustado.